estamos recibiendo a una delegación de la región de Friuli, Venecia y Julia, esto es el noreste de de Italia. Tenemos un vínculo que es muy este, voluminoso de intercambios. Estuvimos la semana pasada en la muestra de Expo Agro junto al embajador de Italia en la Argentina y él nos manifestó el interés de articular eh, actividades que redunden en beneficio de nuestros propios sectores productivos. Bueno, por supuesto que esta visita, que es una visita política, pero también es una visita del sector cooperativo. Eh, es, ellos vienen por una cooperación que están desarrollando, con las ciudades de Sunchales y con la ciudad de... Eh de Avellaneda y están haciendo esta actividad por toda la provincia para conocer, por supuesto, el potencial de, del sector para, para poder generar este, más actividades, más intercambio y por supuesto la posibilidad hasta de Joint Ventures en, en materia de inversiones. Bajo la agenda internacional que viene liderando Julieta de San Félix estamos convencidos de, de poder mostrar todo el potencial que tiene Santa Fe. Hoy Santa Fe es el faro del asociativismo de nuestro país no es casualidad que en las dos provincias, en nuestra provincia, se encuentre la capital nacional del cooperativismo, la capital nacional del mutualismo la importancia de, de la historia que tienen las cooperativas y mutuales en el desarrollo de nuestra provincia, la presencia territorial, la diversidad de acciones que desarrolla todo el cooperativo y mutualismo en la provincia. Y bueno, es por eso que, que estamos haciendo esta articulación entre Italia, entre una zona de Italia, la provincia de Santa Fe, para enriquecernos, para fortalecernos y bueno, crear una agenda en común que nos potencie. Sin duda que la creación de nuevas oportunidades y de nuevas inversiones siempre es bienvenida en la provincia de Santa Fe. Y, y más si es en un sector como es el cooperativismo, como es el asociativismo, la creación de de, de nuevos programas que tengan que ver con, con nuevas figuras jurídicas como son la constitución de startups a partir de la unión de nuevas empresas. Esto le puede dar un mayor dinamismo a nuestro sector científico-tecnológico, pero también la posibilidad de incorporar muchos jóvenes este, al, al mundo del trabajo con, con una salida este, a través del asociativismo. La provincia de Santa Fe cuenta con cooperativas este, asociadas al... Este, al clúster de, del software, con lo cual este, bueno, allí tenemos una gran oportunidad y, y bueno, sin duda que trabajar mancomunadamente para llevar adelante esta, estas inversiones va a ser muy beneficioso para toda la provincia de Santa Fe.